Bien, eh, buenos días a, a todos vosotros que estáis ahí en América. Buenas tardes para mis colegas y amigos que están siguiendo esta inauguración eh, desde España y, y, y Europa. ¿no? Primero, primero quiero agradecer a, a Cristina Flores de de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a Gerardo Rodríguez eh, de la Universidad Nacional de, de Mar del Plata, la invitación a participar en este interesantísimo eh, seminario que va muy acorde con nuestros tiempos no Europa-América Bien, voy, voy a hablar del tránsito interconectado eh, entre el siglo XV eh, y el siglo XVI, justamente en estos dos continentes, Europa y América, o bien América y Europa, que como, como sabemos eh, son fundamentales eh, para entender la historia del mundo occidental, y, y en ese sentido pues también importantes para entender la historia eh, mundial que que obviamente, aunque no siempre tuvimos esa, esa convicción eh, y esa mentalidad, abarca eh, mucho más que el mundo occidental. Pero ya no es poco hablar de España y Europa eh, y, y América. Eh, eh, a lo largo de la historia, sobre todo eh, en ese momento de, de cambio, eh, ya lo explicaré aquí, eh, profundo, eh, de una eh, época a otra época histórica, al menos en toda Europa, también por otros motivos, también en América. Por lo tanto, eh, estamos ante eh, una transición profunda, eh, vertical, de, debemos preguntarnos algo yo, yo hace tiempo que tengo esa esa inquietud pero en fin no tuve ocasión de plasmarlo porque mi especialidad es la baja edad media y en fin como todos sabemos como profesores eh, siempre llegamos tarde y mal al final en este caso de la edad media como para meterse a fondo en la transición con lo que viene después que es la época moderna. La, la pregunta es la siguiente, ¿cómo es posible que habiendo emergido el estado moderno una auténtica novedad por siglos en la, en la, en la historia, y al mismo tiempo un cambio cultural y mentalidad tan grande, protagonizado por el renacimiento, eh, por el humanismo, después reforzado e impulsado más, más tarde por la, por la ilustración. ¿Cómo es posible que dándose esos cambios tan radicales respecto a lo que había sido la, la Edad Media, eso no, no, no refleje de alguna manera eh, y no condicione de alguna manera lo que es la economía y la sociedad? que obviamente también estuvo sujeta a un cambio importante entre el siglo XV y el siglo XVI, pero que pasa desapercibido ante la, la importancia histórica de los cambios eh, que, se, que se dieron en ese momento eh, en el ámbito de la política, de la mentalidad eh, y, de la, y de la cultura. Claro, cambios que, que condicionan la base económica y social. De, de, de, de, del cambio de, de, de época ¿no? evidentemente hoy sabemos con toda claridad que entre el siglo XV y el siglo XVI en un periodo relativamente breve se dio una transición entre el feudalismo medieval y la sociedad estamental del antiguo eh, régimen ¿no? bueno, caracterizada por un poder público centralizado como a, a, nos había dado en, en los ámbitos estatales desde hacía desde hacía siglos y caracterizada también por un auge de la burguesía y del comercio mundial, la economía mundo que tampoco eh, conocíamos en to, conocimos en todos los periodos en eh, los siglos anteriores de lo que llamamos eh, el, medio, el medioevo eh, euro, europeo por lo tanto, eh, algo estuvo pasando, algo pasó entre el siglo XV y el siglo XVI. El marxismo tradicional solo contempla, a contrapelo de todo lo que estoy diciendo, la transición entre el feudalismo y el capitalismo, considerando feudalismo, todo lo que es eh, la edad media y la edad moderna, y capitalismo, lo que es la edad eh, contemporánea. Pero, estamos en condiciones de, de decir, de afirmar, que la investigación histórica ha demostrado que entre el siglo XV y el siglo XVI, es decir, entre la edad media y la edad moderna, se produce un corte radical e integral entre ese feudalismo propiamente dicho que ahora ya sabemos que estuvo eh, vigente eh, la parte final de manera crítica entre el siglo XI y el siglo XV y por otro lado eh, esa edad moderna que, que abarca el siglo XVI, XVII y XVIII y que ahora ya sabemos como consecuencia no tanto de una teoría previa, sino de la investigación empírica que, que, que está caracterizada, la, la época moderna, eh, de, de una manera específica, propia. Eh, como se decía, hablábamos del marxismo hace poco, es que realmente eh, el antiguo régimen eh, supone hablar de una formación eh, social específica propia caracterizada por la combinación de varios modos de producción que se mezclan de una manera armoniosa que dura varios siglos, me refiero a la forma de producir feudal y, y con sus relaciones sociales, al, a la forma de producir y de, y de hacer intercambios del capitalismo comercial que se desarrollan durante el antiguo régimen y por último eh, naturalmente eh, eh, lo que podíamos llamar forma de producción estatal, porque el peso del Estado en la economía, incluso en la economía vinculada con la tierra, es mucho más grande de lo que lo fue durante la época medieval. Y, y De hecho, los, las jurisdicciones de vasallos eh, en, en el antiguo régimen, eh, eh, en, la mitad eh, estaban eh, sujetas a, a un dominio de, al dominio de los señores, pero un 35% estaban sujetas a, a, un, a un dominio eh, real, que no era solamente para cobrar impuestos, sino que jugaba un papel activo en la economía. Entonces tenemos esta combinación de, de formas de producción que le dan una característica específica eh, que, que, que no se puede más que... Eh, digamos, forzando los datos, considerar feudal, porque es feudal, es capitalista comercial, es sobre todo estatal, con un Estado muy poderoso que, que no solo juega un papel, en fin, digamos, estrictamente político, sino también eh, económico, eh, etc. ¿no? Entonces, claro, eh, estamos acostumbrados, así se nos formó como, como historiadores, a, a, a dividir eh, la sucesión eh, de, de, de las épocas históricas por edades, ¿no? eh, edad antigua, eh, edad media, eh, edad moderna, edad eh, contemporánea, eh, siempre una clasificación, digamos, no es decir, muy vinculada a fechas y acontecimientos, ¿no? pero es que estos acontecimientos que sirven con sus fechas para separar unas edades de otras eh, reflejan cambios profundos, al menos entre la Edad Media y la Edad eh, eh, Moderna ¿no? por lo tanto eh, para guiarnos y ordenar y clasificar los periodos eh, históricos eh, no debemos fijarnos tanto en las fechas que son útiles, eh, porque reflejan cambios de fondo, sino pensar que eso que llamamos transición eh, eh, entre el siglo XV y el siglo XVI, en realidad es el paso de un sistema económico, social, eh, político, eh, y cultural y, y mental a otro. Y, y de eso tuvieron plena, plena conciencia, tuvieron clara conciencia, diría yo, más o menos, porque eh, la, la, al, al tratarse de los contemporáneos ¿no? eh, la, la falta de distancia pues distorsiona, pero es, es obvio que entre la Edad Media y la Edad Moderna, eh, los contemporáneos y las fuentes están ahí, eh, eh, tenían conciencia de que el mundo estaba eh, cambiando y eso es así, tanto eh, en Europa como en América. De hecho, en Europa surge el término Edad Media, en el siglo XVI, con un humanismo, para tratar de entender lo que era el periodo anterior a lo que estaba sucediendo entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Gerardo creo que va a intervenir. Eh, también hoy en este seminario con una conferencia hablando de, de, de esas mentalidades que chocaron eh, en el año 1492 había conciencia eh, de, de que el mundo estaba eh, eh, cambiando de una manera eh, clara claro hoy vemos con naturalidad eh, que, que eh, para estudiar a la baja edad media hay que hacerlo para estudiar de una manera cabal a Baja de la Baja Edad Media, hay que hacerlo conjuntamente con la Alta Edad eh, Moderna. Es decir, hay que, y que además hay que estudiarlo desde el punto de vista simultáneamente de la geografía y la historia. Es decir, que el espacio y el tiempo son inseparables cuando estamos hablando en general de la historia, pero muy en particular en cuando estamos hablando de momentos históricos donde la historia se acelera porque entre el siglo XV y el siglo XVI no se puede entender lo que está pasando en esa, ese mundo occidental al que hacía referencia al principio no se puede entender lo que está pasando en Europa, Europa y América sin considerar el ámbito global y las relaciones entre ambos componentes sabiendo que nos enfrentamos a un proceso por un lado continuo cronológicamente no cabe duda y por otro lado, discontinuo, porque es un momento de, de, de rupturas, ahí está justamente la sabiduría que tenemos que extraer de nuestras fuentes y de nuestras interpretaciones historiográficas para entender lo que continúa y lo que cambia. Porque entre el siglo XV y el siglo XVI, entre la Edad Media y la Edad Moderna, es más lo que cambia naturalmente que lo que continúa, pero las continuidades no son de menor eh, in, importancia. ¿no? Si comparamos eh, la transición entre la Edad media y la Edad Moderna eh, en Europa y en América Latina, eh, o en América en general, para decirlo, con, con, con, para abarcar la parte eh, eh, que no fue colonizada eh, por, por, por, por España y, y por Portugal, pues debemos tener claro que nos enfrentamos a una gran paradoja y volvemos a una contradicción a la que hice referencia al principio es decir, cuando nos preguntábamos qué pasa, cómo podía cambiar tanto la superestructura de la sociedad sin que cambiara la base económico-social pues ahora lo mismo pero de otra manera lo voy a decir es decir, entre el siglo XV y el siglo XVI visto desde desde Europa y visto desde América pues paradójicamente nos encontramos por el lado europeo una cultura y una mentalidad vinculada al Renacimiento, al humanismo, a la modernidad, que podemos representar en, en el dibujo de Leonardo da Vinci de hacia 1490-92, de el hombre con los brazos extendidos, es decir, el hombre como centro de del universo eh, que, nuevo que, que estaba naciendo eh, en europa que de alguna manera llegó con sus consecuencias eh, negativas pero también algunas positivas a, a américa ¿no? entonces claro eso es lo que pasa en la cultura la mentalidad es una verdadera revolución intelectual y, y mental y, y, y, y en contradicción con eso que está pasando en el mundo de la política y la economía pues, bueno, la, visto esto ya desde, desde América, porque eh, naturalmente desde España y Europa no se veía igual, pues, pero el, el historiador está, tiene que, que, que verlo desde las dos orillas, si queremos reflejar la historia de una manera lo más aproximada y seria eh, posible con sus propias contradicciones. Pues muy bien, mientras aquí con el, en el ámbito de la cultura y de las mentalidades, éramos humanistas, eh, modernos eh, y buscábamos el renacimiento de la cultura antigua pues se, se dio lugar en, en América Latina la conquista y la colonización el imperio y, la, y el saqueo de las riquezas naturales y de otro tipo del mundo americano para, para explicar esta paradoja hay que acudir a la historia. Solo se puede entender si nos atenemos a los hechos históricos y a una interpretación que debemos interpretar de una manera global y eh, dialéctica. Yo alertaría de no caer en los errores de algunos bueno, colegas filósofos mexicanos que están intentando convencernos de que modernidad y colonialidad es lo mismo. No, pero es un error conceptual, evidentemente. Y es un error histórico, no solo pf, desde el punto de vista de la historia intelectual, sino también desde el punto de vista de la historia en general. No es así, no es así en absoluto. La historia es la que nos puede dar la clave de, de esa contradicción tan espectacular que se da en el tránsito de la edad media a la edad moderna, donde eh, por un lado, eh, digamos, sentimiento de, de felicidad y... Y, y, y descubrimiento de la cultura clásica y, y, y del humanismo y por otro lado, ya lo dije, conquista y colonización imperio y saqueo ¿no? por ejemplo, lo que nos puede ayudar la historia por ejemplo, en, en España, en el siglo XV a finales del siglo XV vemos una sociedad y, una, y, un, y un Estado Preparándose para lo que vino después, y no se entiende lo que hizo España en América en el siglo XVI sin estudiar cómo evolucionó la sociedad y el poder político en España a finales del siglo XV. Por poner unos ejemplos, el deterioro y la decadencia del modelo caballeresco, que con sus peculiaridades muy medievales nada moderna, pero que intentaba corresponder con valores de justicia y, y a la manera eh, caballeresca como, como todos sabemos eso entra en, entra en barrena, diríamos eh, en declive y los caballeros como, como decían eh, nuestros rebeldes irmandiños en, en Galicia eh, eran vistos como, como los malhechores del reino se empieza a perseguir de una manera violenta por parte del estado pero también de los de sectores populares, las minorías religiosas, sobre todo los judíos y sobre todo tenemos el auge de la inquisición en España, hay que decir que no tanto para el resto de Europa pero para en España y con toda la trascendencia que esto tiene para América Latina eh, la inquisición es ante todo un fenómeno euro, un fenómeno moderno, eh, eh, donde se empieza a dar con fuerza bien a finales de, de la Edad Media en España y sobre todo a lo largo de toda la Edad Moderna. Es decir, ya, ya vamos entendiendo esos cambios que nos llevan a, a, a esa paradoja, a, a explicar esa paradoja de humanismo por un lado, colonización eh, por otra, porque el Estado moderno, eh, que, que nace con, con el aplauso popular, eh, diríamos, a finales del siglo XV, eh, a través de la ejecutoria de los reyes católicos y, y posteriormente, ¿no? Pues eh, va, va evolucionando de una manera relativamente rápida, si entendemos lo que fue la Edad Media que duró, eh, pues bueno, en un punto de vista cronológico, mil años menos, desde el punto de vista de, de, del, del feudalismo pleno. Porque el Estado moderno evoluciona de una manera bastante rápida hacia el Estado leviatán, hacia el Estado absoluto en el siglo XVIII. Volveremos sobre ese tema. Claro, el Estado moderno ejerce el monopolio de la violencia y eso tiene eh, una dimensión positiva porque pone fin a la violencia feudal eh, eh, consecuencia de la fragmentación eh, y privatización del poder público y en último extremo, eh, eh, digamos, condicionado e impulsada esa violencia y esa fragmentación por la crisis del, del, del feudalismo pero ¿qué pasa? que en el momento que en España y en general en Europa se construye eh, un, un Estado moderno eh, este, estamos eh, viendo que esa violencia eh, contenida eh, hacia eh, el interior de, en ese caso todavía, al principio de la corona de Castilla y Aragón que se fue transformando eh, en un Estado que abarcó a la mayor parte de la península ibérica, pues esta violencia de, interna se acaba volcando hacia el exterior, eh, se, co, mediante eh, la creación de colonias y de imperios, cuyos beneficios, el beneficio de la colonización, al mismo tiempo es, genera un desarrollo desigual en la metrópoli, es decir, que los beneficios de la colonización concretamente en España, se reparten de manera eh, desigual. De hecho, se puede probar, ahora que es que, que, que, que un enfoque al muy socorrido y que hay metodología para hacerlo, que las desigualdades sociales eh, en la península ibérica, y concretamente en España, se incrementan a lo largo de la época moderna, claramente. Claro, eso al final, el colonialismo acabó contribuyendo a la acumulación originaria del capitalismo en toda Europa, no tanto en España, porque el fin de, del colonialismo eh, a principios del siglo XIX, por lo tanto de la entrada de riquezas provenientes de Europa en España, pues cortó ese, ese proceso y de ahí todas las dificultades que tuvo la revolución burguesa en España que acabó imponiéndose pero a través de un proceso mucho más largo de todas maneras eso fue el destino de la colonización en el mundo eh, eh, en el mundo europeo eh, y es eh, favorecer lo que sería ya en la época contemporánea la formación del, del capitalismo ¿no? bien entonces todo este cambio en la edad media la edad moderna podemos discutirlo de una manera simple o compleja por ejemplo el progreso que, que a que dio lugar eh, la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, eh, ¿ha sido real? Sí, desde luego, pero no, también. Y no sobra insistir en la parte que no fue de progreso, sino de, incluso de retroceso para sectores sociales eh, y países, y, y, y, y hipotecando, en algunos casos, eh, el futuro de algunos de esos países concretamente en América Latina. Bueno, ya dijimos, pero también en España, ¿eh? Eh, ya, ya dijimos que en el antiguo régimen pues, eh, se producen fenómenos eh, claramente eh, negativos como la Inquisición, eh, la desigualdad social, mmm, coincidentes con el proceso de colonización de América en el tiempo y vinculados ambas, unas cosas con, con, eh, con las otras. Con la otra, ¿no? también se genera una gran conflictividad por los tributos reales que se disparan etcétera se producen las guerras de religión en el conjunto de Europa y lo que es importante para una historia eh, de, de España que, que enfoque en su complejidad la transición de la Edad Media y la Edad Moderna eh, la, la, la práctica colonizadora eh, fortalece de tal manera a, al Estado español que, que, que, que, que, que le quita con su fortaleza la energía de una sociedad civil que, que venía de la Edad Media pues acostumbrada a un grado de libertad que, que después eh, la, funda, la fundación del Estado moderno eh, no permite es decir, retrocede la sociedad civil y se fortalece eh, gracias a, a su vertiente internacional, el imperio colonial, el estado que acabará siendo un estado absoluto. Frente a esta distorsión social que coincide con la colonización eh, eh, en América, eh, pues los, los, eh, las clases populares y burguesas en España acuden al recurso de la de, de las revueltas, no, eso sucede a lo largo de toda la Edad Media pero muy particularmente eh, eh, en, fi, entre el final de la Edad Media y el principio de la Edad eh, Moderna y qué pasa con las revueltas sociales de finales del siglo XV y principios del siglo XVI pues muy signif significativ significativamente las del siglo XV como los irmandiños de Galicia o los payeses de remesa en Cataluña son triunfantes finalmente en sus reivindicaciones ¿no? con sus avatares pero coincidiendo con el, con el tránsito hacia hacia la modernidad sin embargo la, las dos grandes revueltas que se dieron eh, en lo que antes había sido la corona de castilla y y aragón eh, fueron eh, derrotadas por un estado que, que al transformarse en un estado colonial se había reforzado enormemente con Carlos eh, eh, quinto, no. Me refiero a los comuneros de Castilla y a la Germanía de Valencia. Esto es muy significativo porque eh, nos ayuda a entender eh, eh, la historia paralela eh, eh, entre, entre entre por un lado la, la, la, la América colonial y por otro lado la metrópoli europea, en este caso eh, la metrópoli eh, eh, española, donde no todos los grupos y clases sociales pues se benefician o, o están de acuerdo, pero sobre todo lo más importante se beneficia de esa eh, colonización. ¿no? En fin, en resumen, imperio, conquista y colonización corrompen en España y yo creo que en otros países, también el proyecto original, moderno, renacentista, eh, humanista, y, y, y eso se ve muy claro en el último siglo de la Edad Moderna, en el siglo XVIII por un lado el estado absoluto borbónico, estamental oligárquico represivo intensifica la dominación colonial eh, en el siglo XVIII eh, la emigración de españoles como, col como colones a América se es de dos millones y pico mi y duplica eh, lo que había sido en los dos siglos anteriores, esa, esa migración de, de, de colonos. Después la, la, la, la extracción de, de, de oro y plata de, de las minas, antes Colombia, Potosí todo eso, eh, y en el siglo XVIII eh, en, en la Nueva España, multiplican también eh, lo que había sido la obtención de oro, plata que entraba en, en España eh, por, por, por, por Sevilla. Y lo que es peor, estamos hablando del Estado moderno, eh, incluso el Estado absoluto, como un eh, es, Estado estamental. Pero es que ya en el siglo XVIII se transforma en lo que se llama la sociedad de casta, ¿no? ya entra, el, eh, se consolida la óptica eh, racista eh, para ordenar eh, socialmente. Eh, en los diferentes grupos de la, de la sociedad, algo en lo que, de una manera obsesiva, eh, el Estado absoluto eh, actuó a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, pero con esa connotación racista al final de la época moderna. Por un lado, este Estado absoluto reforzado y esa dominación colonial reforzada, pero por el otro, también, eh, en España... Eh, nos beneficiamos de la influencia de la ilustración eh, francesa, eh, la ilustración española retoma el discurso del humanismo del siglo XVI, el discurso racionalista del siglo XVII, eh, tiene cierta influencia en los ámbitos de la monarquía, pero se trata de una ilustración muy peculiar, porque es una ilustración, diríamos, moderada, eh, reformista, monárquica eh, que, que, que fracasa, fracasa con el fracaso de Carlos eh, III pues, en el momento en que estallan eh, las revueltas por la independencia eh, finalmente en, en, en América y, y donde, donde se veía, eh, donde estalla pues, de una manera, en fin, espectacular, al final de la edad moderna esta paradoja a la que hacíamos referencia una España, digamos, eh, eh, humanista e ilustrada, por un lado, y, y, y la práctica de, de la colonización que termina con las independencias eh, a principios del siglo XIX de lo que serían los países eh, latinoamericanos eh, independientes. Que se que se nutren de la ilustración de la revolución francesa y del liberalismo, porque el fracaso de la ilustración, del despotismo ilustrado en España, deja el terreno libre al liberalismo revolucionario que, que estaba actuando por el conjunto, en el conjunto de Europa y también España. Eh, con mucha fuerza a partir de la revolución francesa, por lo tanto la ilustración, la revolución francesa, el liberalismo nutren esas revueltas exitosas eh, por la independencia en, en, en América y entonces se produce en esa primera mitad del siglo XIX simultáneamente eh, eh, do, dos fenómenos, Uno, por un lado el fin del colonialismo en América y por otro lado el fin del absolutismo en, en España y es curioso porque en las cortes de Cádiz pues están representantes eh, eh, americanos eh, exiliados eh, eh, que, eh, que en, en su momento después protagonizarán la, sí, sí, la, las independencias en, en sus países eh, respectivos por lo tanto ahí al final se ve que eh, que, este, que, que el reforzamiento, la transformación del estado moderno en un estado absoluto eh, es un fenómeno paralelo a la colonización y cuando en España se, se, se acaba con, la, con el estado absoluto eh, al mismo tiempo eh, en América se acaba con la colonización, colonización lo cual se demuestra que no se pueden estudiar por separado la historia de España y la historia de América en este tránsito que, que estamos hablando de la Edad Media a la Edad Moderna y que lo hemos extendido a, a, al tránsito entre eh, el antiguo régimen y el nuevo régimen, en fin, por, por exigencias del guión. Bueno, termino. Eh, eh, como veis, intentamos practicar una historia mundial como historia global dialéctica interrelacionada. Eh, Según el tiempo y el lugar, eh, tenemos puntos de vista distintos aquí eh, y allí en historia de debate venimos desde hace casi tres décadas practicando una alianza de historiografías críticas y autocríticas eh, a los dos lados del, del océano atlántico y, y nada más eh, es tarea del historiador global ser empático y no es fácil para el historiador español ser empático con, la, con, la, con, la, con las vicisitudes algunas queridas y otras no queridas de la historia latinoamericana tenemos que practicar empatía y síntesis para ver la historia desde las dos orillas sobre todo en momentos de cambio como es este de, de transición entre el siglo XV y el siglo XVI. Siempre poniendo por delante los grandes valores. Eh, los que nos seguís, si sabéis lo que es historia de debate, sabéis que nosotros las historias, la historia la hacemos desde el presente. Y, y, y tenemos que, sin por eso tratar de dejar de entender en lo que pudo pasar en otros periodos históricos, pero obviamente no podemos dejar de, de valorar desde el punto de vista del siglo XXI, en donde estamos viviendo una eh, fructífera universalización eh, de valores, eh, decir lo siguiente. Yo echo de menos que el Estado español, después de 500 años, y más concretamente, después de estos 40 últimos años de Estado democrático en España, no escuche y desatienda e ignore la voz del Papa Francisco cuando dice, dirigiéndose al gobierno mexicano, que hay que reconocer los errores cometidos en el pasado, refiriéndose con toda explícitud a la conquista y a la colonización de América. Que así sea y lo veamos. Muchas gracias. Es que eh, le subí la voz a mis altavoces, pero produce.. Eh, me estás preguntando sobre los comuneros de Castilla, no, tengo que bajarla. ¿Y cuál es la pregunta exactamente? Perdona Carlos. No hay problema, doctor. La llamada revolución comunera en Castilla influyó luego de las políticas hacia las Indias? Bueno, yo no me atrevería a decirlo. Desde luego, eh, la derrota y, y la ejecución de los líderes comuneros eh, ha fortalecido el consenso al que podía aspirar eh, Carlos V para eh, seguir con la colonización de América, que estaba en sus inicios. Yo pienso que... Fuera cual fuera la intención de los comuneros, el resultado final eh, fortaleció el imperio. Para mí no, no tiene duda, ¿no? Porque de esa manera eh, consiguió un consenso en la sociedad civil española que, por, por la vía de la fuerza eh, que facilitó el, el, el empleo de la fuerza para, para, para construir el, el imperio ¿no? en América. Eso es pensando sobre, sobre la marcha, ¿no? eso es la, la explicación ¿Qué, ¿qué hubiera pasado si, si se hubiera llegado a algún acuerdo entre los comuneros y, y, el, y, el, y el Estado español de, de aquel momento ¿eso hubiera afectado de, positivamente en todo lo relativo a la colonización? pues probablemente pero de todas maneras es difícil saberlo la historia fue, fue como fue quizás eh, lo que se hizo en Valencia y en Castilla con las revueltas de, de las germanías y, y de las comunidades, eh, pues bueno, y la, y la violencia que se utilizó para acabar con, con esas revueltas, pues casa muy bien con la violencia que en ese momento el Estado español estaba ejerciendo en América, ¿no?